Textil en abierto, eh, fue un proyecto que visibilizamos y promovimos las tecnologías de código abierto en el mundo de la moda y el textil. Habilitamos un espacio de trabajo, textil, con grupos de trabajo, talleres, hicimos eh, convocatorias de prototipado, lo documentamos y hasta hicimos un desfile de moda. Esto pasó en Medialaz Prado porque es un espacio donde se le da protagonismo a las tecnologías. Tecnologías, estamos condicionados por ellas. Miremos de arriba abajo y nos daremos cuenta. Y no me refiero a nuestro teléfono móvil, me refiero a lo que llevamos puesto, porque esto es fruto de siglos de innovación tecnológica. Pero ponemos en duda que el textil sea tecnología o, o tecnología de la buena. Y esto porque es así. Vamos a ver qué es tecnología. Según la Wikipedia, es un conjunto de procedimientos y técnicas de un determinado campo de conocimiento. Pero si lo googleo, me salen este tipo de imágenes eh, que se refieren a lo digital, a lo electrónico, a lo nano, a lo corporativo. Y con estos colores, estos tonos, ¿a qué os recuerda? A mí, a un anuncio de cuchillas de afeitar. Porque las tecnologías están significadas. Una parte de la tecnología ha acaparado el significado de todo el concepto, de todos los campos de conocimiento. Y esto no es casual, es fruto de siglos de historia, eh, relacionado también con la brecha de género. Por tanto, las tecnologías están jerarquizadas. Unas valen más que otras. Y por lo que yo entiendo, la tecnología textil parece que vale menos. ¿Por qué? Porque es un dominio que entendemos como femenino. Por eso empecé con mi línea de investigación, que es hacer innovación tecnológica en el campo de la electrónica, pero desde materiales inusuales y desde dominios destecnologizados. Por ejemplo, el de las técnicas del tratamiento de la lana. Y empecé aquí en Medialab Prado con este proyecto de Power Textile, de construir... Eh, dispositivos electrónicos, con el fieltro, con el hilado, con el tejido, construyendo eh, dispositivos con diferente nivel de complejidad. De lo que más me siento orgullosa son de las pilas textiles, con estas bolas de fieltro, de lana, contienen una reacción eh, química que produce energía, y esto me interesa mucho. Eh, continuando con esta línea de investigación, quise probar con otro tipo de materiales, como son los bioplásticos. Los plásticos que no se sintetizan a partir del petróleo, sino con celulosas, eh, con proteínas. Y mucha investigación se está haciendo con materiales que se utan, utilizan en la industria alimenticia. Y por tanto, pues creé también pilas y células solares con estos materiales. En Media hay un laboratorio que se llama Biocrea, que se eh, junta Biotecnología y Arte, y me vine aquí a seguir creando materiales para la electrónica. Y en este proceso pues, salió la convocatoria de los laboratorios de innovación ciudadana, que cada año son en un país diferente de Latinoamérica, y en, este, en esta ocasión era en Costa Rica, eh, desde un concepto de cuidado al medio ambiente. Y bueno, pues hice una propuesta de hacer dispositivos con biomateriales, biodegradables y desde un, nuevamente desde un espacio destecnologizado, como es la cocina. Y bueno, a mi proyecto se sumaron otras nueve personas y durante diez días invadimos la cocina del campus que nos acogía, recogimos materiales del entorno, eh, las cocinamos. Hicimos diferentes muestras y testamos sus propiedades electrónicas. Eh, conductividad, resistividad... Y con esas muestras fuimos creando eh, un instrumento musical que según el nivel de conductividad, pues daba una nota diferente. Eh, también probamos sus capacidades de ser imprimibles, ¿no? Pues como es un gel, pues lo podemos imprimir con una impresora 3D. Y bueno, esta es la web del proyecto donde podéis encontrar eh, toda la documentación, porque es de código abierto. Y nada, la innovación pasa por la sostenibilidad, y en esta ocasión ha sido a partir de aplicarle una perspectiva de género. Fantástico.